RTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes familia, les saluda Shanira Blanco, feliz de estar con ustedes en la tarde de hoy. Bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy miércoles 9 de noviembre, listos para celebrar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora María Ocasio Sáez de la firma Aquino de Córdoba Altaro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Señores, esta noche, hoy, Loto Cash. 510 mil dólares que pueden ser tuyos. Al igual que la doble revancha que subió a 290 mil dólares, señores, que son buenísimos. Mientras que en el Powerball estén 20 millones de dólares. Y precisamente aquí en Puerto Rico hubo tres premios ganadores, señores, secundarios en el Powerball. Importante para el sorteo del lunes 7 de noviembre. Mire, se fueron 100 mil dólares jugada automática de Powerball. Esta fue vendida en el cono de naranjito, muchas felicidades. Y otros dos de mil cada uno. Uno fue, y ambos en esta ocasión fueron jugadas de Double Play. El primero se vendió en Philips 66 en Aguada y la otra de mil también. Esta fue jugada automática en las empresas Quiquelugo en Guayanilla. Señores, felicidades a todos estos ganadores. Lo que significa que usted tiene que salir a jugar porque la suerte lo está buscando. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 que salieron en los regulares de los pegas para convertir esa jugada en una ganadora. El Wild Ball llegó, señores, para quedarse. Y precisamente comenzamos con el Wild Ball en la tarde de hoy. Muchísima suerte. Y el Wild Ball es el número cero. Es el número cero. Pasamos, señores, con el pegador de esta tarde. Mucha suerte. Adelante. Primer número del Pega 2, dos, número 2. Dos. Dos, siguiente número, es el número 4. Número 4, número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy, es el 2, 4, 24. Pasamos al Pega 3, mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 3, número 5, siguiente número. Número 8, 8. Último número. Es el número 7. Es el número 7. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. Es el 5, 8, 7, 587. Pasamos al Pega 4, familia. Mucha suerte en el Pega 4. Adelante. Primer número del Pega 4. Número 2. 2. Siguiente número. Número 9. 9. Siguiente número del Pega 4. Esta tarde, señores, es el 7. 7. Último número. Es el número 0. Es el número 0. Números ganadores en el Pega 4 en la tarde de hoy. 2. 9. 7. 7. 0 29 70 Estos fueron los números ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Muchísimas felicidades a todos estos ganadores. Para más información, entra a nuestra página oficial de internet, ahí está loterías loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Nos vemos esta noche en el sorteo de las